Hola, me llamo Rubén y hoy os voy a enseñar un video tutorial sobre cómo instalar y configurar el servicio de FTP en Ubuntu. Como podéis ver, yo estoy utilizando el Ubuntu Serbase, una máquina virtual. Entramos eh, como sudo su, ponemos la contraseña y hacemos una apt-get install del servicio. Una vez instalado, aquí haremos la comprobación para ver si está bien instalado. Como podemos ver, está bien. Luego simplemente pondremos la máquina en red interna y crearemos el quesito muy importante para no tener problemas en la ejecución del servicio. Ahora mismo, ponemos, vamos a configurar la IP en el archivo y, como podéis ver, bueno, pues estamos poniendo ahora mismo en adres mi IP y luego simplemente la máscara. Una vez hayamos puesto todo esto, haremos un control O, control X. Y para comprobar que efectivamente está bien, tenemos un ifdown y un if up, y ahora con el ifconfig veremos que, como os podéis ver aquí, os puedo enseñar, está correctamente. Ahora crearemos el usuario, eh, el anónimo no, porque ya está creado, estamos creando el usuario Rubén en el directorio que hemos puesto, home ftp Rubén y aquí le estamos cambiando la contraseña con el comando passwd. Como ya está correctamente cambiada la contraseña, iremos a crear eh, el directorio que le hemos dicho al usuario. Hacemos un CDFTP, un e mkdir para crear la carpeta Rubén. El LS, como podéis ver, ahí está creada. Y ahora vamos a darle a la carpeta Rubén permisos de Rubén para que cuando entremos con el FTP podamos modificar y lectura. Y todos los permisos. Como veis, ver aquí con el ls-la os he podido enseñar los permisos de la carpeta Ruben que eran Ruben. Ahora nos iremos simplemente al archivo usftp.conf y pondremos que sí puede escribir y en local también. Yes, yes, lo descomentamos y siempre que modificamos este tipo de ficheros haremos un restart. Bueno, ahora abrimos el cliente Windows y iremos a descargar el filecilla. Como podéis estar viendo, yo aquí lo estoy ejecutando ahora mismo. Una vez ya descargado, ahora estoy siguiendo los pasos para poder instalarlo y ejecutarlo. Como podéis ver ya hemos acabado, se nos abre, pero lo que iremos a hacer es poner la máquina en red interna, importante, para comprobar que el servidor y el cliente tienen acceso al servicio de FTP y aquí lo que iremos de hacer en propiedades de red cambiar la IP en IP versión 4, una vez ya cambiada la IP y la máscara aceptamos, abrimos un CMD y muy importante hacemos un ping para ver que el servidor y el cliente eh, tienen efectivamente conexión, luego en el filecilla con el anonymous podemos ver que correctamente hemos entrado y ahora vamos a probar con el usuario Rubén. Y efectivamente nos deja y está todo correcto. Ahora comenzaremos la parte 3 entrando en el ftp del servidor con el usuario Anonymous. Y haremos un LS como podemos ver. En la carpeta hay un archivo. Probaremos de descargar ese archivo con el... Usuario Anonymous y efectivamente nos dice que transfer complete. Y ahora probaremos a subir el archivo creado aquí en Windows y efectivamente no nos deja porque no tiene los permisos necesarios. Este es el archivo que hemos recibido antes desde Linux Ubuntu. Como ya está todo probado con el usuario Anonymous, probemos el usuario Rubén. Ahí está. Entramos con él, le decimos donde queremos situarnos en el servidor, en la carpeta fichero creada anteriormente con los permisos Rubén. hacemos un ls, hay un archivo, probamos a descargarlo, ahí está, transfer complete, efectivamente lo hemos recibido y como podemos ver aquí está correcto. Ahora la prueba de fuego que antes ha fallado el otro usuario que no tenía permisos, Subimos y perfecto. Entramos en el Ubuntu para efectivamente comprobar que el Windows ha subido ese fichero. Y perfecto, está subido. Y aquí acabamos el vídeo. Muchas gracias.